Muchísimas gracias, Francia. Atención a la gente que nos llamó para recibir su obsequio de la Sopita Criollito, Madeline García, Angelina Abreu, Melvin Guzmán, Elena Hernández y de Deyanira Polanco. Ustedes fueron eh, pues, los ganadores o quienes tendrán su obsequio de parte de esta nueva Sopita. Ahí está pendiente, pasen a recepción aquí en el canal, en el, en el segundo nivel, con su cédula para identificar su nombre. Felicidades eh, para que puedan consumir y probar estos productos y todo lo que traen. Bien, hemos estado observando que había mermado un poco la situación de San Francisco de Macorís, al menos en lo que tiene que ver con las denuncias, con la recolección de los desechos, con la recogida de la basura en nuestro pueblo. Vuelven las diferentes comunidades a hacerse eco de la situación en que viven, les tomo la palabra porque tal vez una gente se puede inventar, dos se la pueden inventar, pero no creo que ocho, ni nueve, ni diez, ni cinco o seis de diferentes barrios de San Francisco de Macorís en nuestras comunidades donde yo vivo, por donde vive mi amigo Francis, que también veo que hay un cúmulo importante eh, de basura en, los, en las casitas. Eh, no sé si por donde vive ayer ya seguro se le están recogiendo. Pero sí es que ha vuelto a, a San Francisco... Esta situación que realmente no se ha resuelto, pero que a veces disminuye la intensidad de esta problemática que tenemos con la recolección de la basura en los diferentes barrios de nuestro pueblo. ¿Dónde está Móvil Soluciones? Eh, en principio nosotros veíamos eh, al señor Eric eh, que nos llamaba, que venía al programa, que explicaba... Lo veíamos en otros medios eh, diciéndole a San Francisco de Macorís lo que estaba pasando. En algunas ocasiones hemos hablado consiguió hemos ido al vertedero de San Francisco, los muchachos han ido, yo he ido, pero el problema continúa. Tenemos la realidad de que San Francisco de Macorís al momento está incapacitado para recoger de manera normal la basura en los diferentes barrios en principio era un problema de que entraba el nuevo gobierno, de que estábamos en el COVID, de que estábamos en un proceso electoral, eh, luego el tema de la entrada del, del vertedero, luego los camiones, un problema de comunicación entre sala capitular y alcaldía. Diferentes eh, justificaciones que ha presentado, que han presentado los diferentes actores, móvil, ayuntamiento, la misma sala capitular, para, de alguna forma, darle la información a San Francisco de Macorís de lo que está pasando en aquellas ocasiones, pero seguimos con la realidad, seguimos con este problema, que es muy grave para cada hogar, donde usted tenga un cúmulo de basura, donde hay mal olor, donde hay contaminación, donde hay bacterias, donde hay un heledor que emana la, la basura, este líquido, lixiviado que botan. No puede tener en su casa una funda, dos fundas, tres fundas de basura por más de dos días, porque ahí van a andar los gusanos. Ahí van a dar ese líquido apestoso, ahí va a dar la contaminación. ¿Qué hacer cuando la barrica que está en el frente de su edificio se le llena o la barrica que usted tenga en su casa? O si usted vive en un hogar donde no tiene una barrica porque usted la saca al frente el día que le corresponde. Pero si le toca en esa semana, por ejemplo, el martes o le tocaba el sábado, como hay gente que no se escribe, y no va el camión y la recoge, le tocaba el sábado. Ya usted tiene, ponga que usted es cuidadoso con... con con el uso de los de desperdicios, o sea, busca eh, disminuir el exceso de, de basura, de reciclar. Suponga usted que le correspondía el sábado pasar el camión, pero ya hoy es martes, si no pasan, si usted tenía tres bolsas, tres fundas de basura el sábado, ya a hoy martes usted puede tener cinco o seis, entonces, ¿qué debe de hacer usted como hogar? Guardarla en la cocina para que se le llene de gusanos, bote líquido, un, un olor apestoso, Toda la contaminación, sacar al frente cinco, seis o cuatro bolsas de basura para que los perros la saquen, la destapen, tiren todo, o tener su casa como un vertedero con cinco o seis fundas en el frente. Planteo esta realidad porque es la de muchos hogares. O sea, no sé si es exageración cuando dos, tres, cuatro o cinco amigos televidentes nos dicen tienen ocho días. Tienen 10 días, tienen 2 semanas, ponga usted una semana, usted sabe lo que es una semana, usted acumulando basura en una casa. Ponga 5 días, ponga 5 días. O sea, ponerse en el lugar de cada ciudadano que se ve afectado por la no recolección de la basura, es entender lo difícil y la realidad que viven cada uno de nuestros franco cuando hay una incompetencia de la institución encargada, de garantizar la limpieza en el pueblo, de la institución encargada de garantizar que una empresa subcontratada como Móvil Soluciones cumpla con los requisitos, que uno de ellos es recoger la basura a tiempo, llevar campaña de concientización para que la gente no haga estos puntos o basureros que se forman en algunos barrios, para que la gente del colmado, el dueño de colmado, no le pague a un delivery para que lo lleve al sector Olimpia. O sea, todas estas cosas que se supone que debe de cumplir la compañía subcontratada. Llevar información eh, de orientación a través de los medios de comunicación. El ayuntamiento debe de garantizar que esa empresa, es decir, Móvil Soluciones, cumpla con estos. Pero también hay un compromiso que el ayuntamiento municipal tiene en esos acuerdos de ese contrato que hicieron. Aparentemente, y es lo que vemos en la realidad, no se está cumpliendo. Donde yo vivo no cabe más, en, el, en la garita, en la casita donde se guarda, no cabe más basura. Y no es que seamos ciudadanos irresponsables, no es que seamos eh, sucios o puercos, como dice nuestro amigo Francia a veces, con justa razón en algunos casos, de gente que hace su fechoría por ahí tirando basura en las esquinas. Es que está llena la garita, la, la casita de, de las dos barricas y están hasta el tepe, tepe como se dice en buen dominicano, porque no han ido a recogerla. Cuando tú tienes... Cuando tú tienes que una alcaldía, que un ayuntamiento, que una empresa contratada no tiene la capacidad de resolver eso básico elemental para lo que se contrató, que es tener la ciudad limpia, que es tener a los barrios limpios recogiéndole la basura a los días establecidos, sencillamente tú, tú tienes que resolver, tú tienes que buscar una solución a esta problemática. Estamos hablando a, do, a casi dos años, un año y pico, que entró una nueva gestión y que en el caso actual hemos visto que ha sido imposible resolver este mal de la basura en San Francisco de Macorís. Yo pasaba el lunes temprano, ayer cuando venía para acá, y veía ese parquecito de los mártires que eso daba pena y vergüenza. No porque el ayuntamiento no lo recogiera, sino porque también usted como ciudadano se toma el vaso, se toma el trago, se toma el, el se come el pincho, se come la papita o la pizza, la que se, todo lo que se consume en los parques y tira la basura a la acera una irresponsabilidad de usted como individuo. cosas que no le compete al ayuntamiento, porque usted que está escogiendo, destapando algo y tirándolo al piso, no sé cómo la gente tiene la posibilidad de comerse algo, destaparlo y tirarlo a la calle, porque a mí la mano no me da para bajar un cristal de vehículo y tirar una basura a la calle. Entonces, ante todas estas cosas, tenemos una situación institucional de incompetencia, de mala gerencia, de mala administración en ese aspecto de mantener servicios básicos elementales que debe de tener garantizados todo pueblo a través de su alcaldía, en este caso de nuestro ayuntamiento nos gustaría escuchar nos gustaría escuchar en la actualidad cuál es la realidad en estos momentos ya hemos escuchado diferentes justificaciones pero ahora qué es lo que está pasando por qué no se recoge a tiempo, ¿por qué no están yendo a las comunidades a recoger los desechos? Estar atestado, estar a, hasta el tope, tener una semana usted acumulando desechos, acumulando basura en su casa, mire, no se lo deseamos a nadie sin tener una respuesta aclaratoria de información, de que tal vez la gente pueda entender, ah, que se dañaron los camiones, bueno, pero que rente, ah, porque ha estado lloviendo, pero los otros días no estaba lloviendo, por poner ejemplos de cosas que a veces se justifican, o dice, es sencillamente un asunto de comunicación del por qué no se está realizando el servicio como debería de ser. Señores, debemos de destacar el comportamiento irresponsable de la gente también... Hay que ver... Estas tiendas... Es la, la, ahí en la 27... Estas tiendas chinas... Mire señores... La cantidad de cajas de cartón... En la aceras... La cantidad de basura... Que ellos tiran ahí al frente... Como que eso es un basurero... De manera desorganizada... Tú a veces no sabes qué pensar... Si... Qué tan responsables... Son los comercios de que en la parte céntrica tiren una cantidad importante de manera desorganizada, tirada, cajas a más y poder en las aceras por donde cruza el peatón y por otro lado la incompetencia del no resolver o de no recoger en las comunidades, en los centros comerciales con ese mal comportamiento que tiene esta gente que tienen otros centros, menciono eso porque fue los que vi hace uno, dos o tres días pero no solo es ella, hay otros más, las surtidoras también Entonces ante todo esto Tú tienes una situación institucional De alcaldía Tienes una situación de una empresa subcontratada Y tienes al ciudadano irresponsable a nivel comercial No todos Porque hay, porque hay excepciones Entonces te crea un nivel de desastre De un pueblo desorganizado Que dice, por ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando en un momento determinado San Francisco de Macorís fue premiada fue premiada por eh, ser una de las ciudades más limpias. Vamos a ver Vamos esta a ver llamadita. Bu buenos días. ¿Aló? Bu sí, buen día. Francisco Alberto. Francisco, Francisco Alberto, buen día. Adelante. Las autoridades de aquí, ¿qué piensan hacer? Con la cañada grande y, y la isla y sancha abajo. Sí, tenemos entendido que el Indy. Y el ayuntamiento, uh -huh. un, un trabajo conjunto y está dentro del plan eh, a desarrollar en este periodo. Sí. No tenemos mayores detalles, pero la visita, detalles, de Abinader, pero la visita del presidente establecieron dentro de ella esa parte.